Los invitamos a todos a partir del 20 al 25 de agosto en Bogotá, el Centro Comercial de Retiro, para que conozcan mucho más de nuestras raíces.